Eh, arresto domiciliario esto prácticamente se, se ya más o menos muchos analistas del derecho lo tenían contemplado esta medida de coerción que eh, ya había solicitado el ministerio público donde los fiscales Jenny Berenice y Wilto Camacho eh, le habían presentado a la jueza en lo que se conoció este proceso durante varios días del caso eh, Coral eh, ahora comienza ya un juicio eh, o sea la jueza lo declaró eh, como complejo y ya dictó la medida de coerción eh, que empieza a cumplirse a partir de mañana este caso Coral sin lugar a duda va a marcar un antes y un después en las filas catrense tanto de la policía ejército armada de la república dominicana ¿por qué digo esto? porque estamos eh, sumergidos en medio de una reforma policial pero no solamente la reforma la reforma policial en el caso de, de, de Girón, el mayor eh, Raúl Alejandro Girón Jiménez, que se ha hecho tendencia, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y la gente dirá, ¿y por qué a nivel mundial? Sí, porque eh, que yo tenga memoria de la forma que Girón habló, traicionando, y, y quiero que me, me pongan atención, traicionando su uniforme, traicionando su institución y sus compañeros, es una cosa. De que él, bueno, él se declaró como un delincuente, como un bandido, como un corrupto dentro de la fila. Y con él, con ellos, declaró a muchas personas que también hacían lo mismo que él estaba haciendo. O sea, el tipo es de un delincuente porque él lo dijo en una aclaración ante la jueza Kenya, Romero, bajo juramento. O sea, que tiene credibilidad. Que que él se autodefiniera como parte de una banda de malhechores, de corruptos dentro de la fuerza del, del ejército de la República Dominicana. Eso es una cosa. Que él esté diciendo la verdad o no, ya eso se va a dilucidar a partir de un juicio de fondo dentro de un año. Dentro de un año no, dentro de un año y pico, 18 meses. Pero. El tipo realmente quedó mal. Muchos dirán, no, que es un héroe, como lo han de catalogado. Otros diríamos que no, que es un, como dicen los colombianos, un sapo. Porque independientemente, él no debió, todavía no estaba en un juicio de fondo, dar las declaraciones, e embarrar la institución, de que dentro de la fila de la policía, el ejército, la armada, la marina, todo lo que usted quiera, hay militares desde el más humilde de los rangos hasta el, más encumbrados rangos, hay corrupción, claro que lo hay, pero en la institución como tal, la institución como tal, no podemos globalizarla, porque eso sería un desastre, y eso sería, que no, te, no tener nada en un país como el de nosotros. Es muy delicado el caso, así que, nada, esto es, les reitero, ya la jueza del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Kenia Romero, dictó medida de coerción para los imputados del caso Coral. El único que salió más suave fue el cantante Girón, o sea, el mayor eh, quien dio las declaraciones donde embarró y dijo cómo operaba esa mafia en la intrínculi de, del ejército. Entonces, fue preferido o fue beneficiado con una medida de coerción domiciliaria. Esto la jueza... Él dijo que iba a ser un lugar desconocido Porque como dijo el Ministerio Público Específicamente Jenny Berenice La fiscal del Distrito Nacional De que por asunto de seguridad Porque obviamente Él ha metido a medio No solamente a los que están imputados Sino otros Como también la institución La institución entera que se le echó de enemiga Los serios, los no tan serios Y los delincuentes que estén en, el, en la Armada En el Ejército y en la Policía Nacional Él se lo echó encima porque fue a todos que lo involucró, fue a todos. Y mira, ayer vi la, las declaraciones eh, que hizo el general eh, eh, Cáceres, eh, Alan Cáceres, sobre que él dice que eso es imposible, él defendió la institución, independientemente de que él sea o no un delincuente, se comportó a la altura de su rango, además, tiene muy buena adicción y, y conocimiento de causa. Y dijo que no, que eso no existe, de que si un subalterno se le da una orden ¿m? que vaya en contra de su juramento, de su moral, de proteger y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos de la República Dominicana y de su país, no la tiene que obedecer. ¿Cómo? Una orden de matar o una orden de robar. Que Girón dijo que él como subaterno, si le dice mata, tiene que matar, si le dice roba, tiene que robar. Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿eh? Y he dicho, y con esto termino mi comentario sobre el caso, de que él es doblemente delincuente y también sapo, traicionero. Bueno, para mí es una persona que no vale un, un peso colorado. Independientemente que, que dijo, lo que quizás sea la realidad del manejo de cómo había una mafia de, de corrupción dentro de la Armada. Pero, usted puede ser gerente, usted puede ser subalterno, empleado, lo que usted quiera, pero sus valores como ser humano, nadie, eso es innegociable. Y usted pudo cómodamente, desde el primer día que le propusieron a involucrarse en esta trama de corrupción, usted pudo simplemente decir, colgar y poner a su disposición y renunciar. Y renunciar. Y de esta forma, hoy usted si hubiese sido, no el, el héroe nacional, usted hubiese sido a nivel mundial y yo me hubiese quitado el sombrero. Pero usted, ajá, se pasó todos los años el mundo... Siendo parte de esa trama y hoy porque el ministerio público le ofreció a usted quizás una pena más suave, usted hoy traccionó a todo el mundo y habló de todo el mundo. Eso no es, eso no es honorable. Eso, eso, eso se llama no tener dignidad. Independientemente de que usted sea militar o no, hasta uno como civil, como hombre, debe tener dignidad. Y si a mí me ofrecen algo, ¿verdad? Ilegal Y yo lo acepto Yo no puedo mañana decir que está mal Yo puedo decir, sí yo soy un delincuente Pero yo no puedo embarrar a los otros Porque yo lo acepté, a usted no lo obligaron Eso es mentira Usted tenía toda la facilidad de, de, de tomar una decisión De seguir usando uniforme militar O simplemente renunciar Y ese es un llamado para que muchas personas Que dicen, ah no, que a mí me obligan Mentira, a usted nadie lo obliga A usted nadie le obliga usted debió renunciar y poner la denuncia de un principio y jugársela de un principio, no ahora, no ahora, eso se llama ser cobarde, cobarde, independientemente, reitero y puntualizo, que tenga razón, que sea verdad, ya eso lo, el, el, el, el, el ministerio público, la fiscalía, los investigadores tienen que probárselo y el juez toma una decisión y condenarlo, ya una vez condenado, entonces sí, Sí, pero lamentablemente eh, saber que en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la María, en todas las dependencias eh, castrense, existen personas como Girón, qué lamentable. Miren, eh, vamos a deporte, pero antes tenemos, vamos a, a, a, a refrescarnos un poco con este caso Coral. Eh, yo tengo ahí, señor director, no sé si ya le dio tiempo de, de arreglar las noticias, eh, una declaración que hizo el alcalde Siquio NG de la Rosa sobre las obras que ya se van a, a sortear pero precisamente eh, el fin de semana porque no me dio tiempo a hacerlo aquí hice una sugerencia a nuestro alcalde Siquio al cual nosotros apreciamos, respetamos y queremos primero porque es una persona eh, que siempre ha estado a favor y en defensa de su pueblo, su provincia y de su gente además de ser un político ya experimentado, una persona con mucha astucia para lo que es la política y el manejo eh, de la misma, así como también eh, ha, ha llevado sobre sus hombres varias posiciones en el tren público, fue alcalde, aunque no terminó su periodo, ahora es el actual alcalde de San Francisco Macorís, eh, fue secretario administrativo de la presidencia, fue presidente de ambos partidos, el PRD, el PRD, aquí en la provincia. Pero yo le hice una sugerencia en la Z101, el programa el cual nosotros somos comentaristas todos los sábados, sobre el tema de los zafacones. En San Francisco de Macorís no hay un zafacón en las calles públicas, en las vías públicas, en las principales calles y avenidas de San Francisco de Macorís así como también un problema de semáforos. Ahí, si hay 100 semáforos, hay 50 dañados. Entonces, a mí me apena mucho de que Siquio, al principio de su gobierno local, tenía un grupo de hombres y mujeres ya con experiencia del manejo del cabildo. Pero a raíz, a raíz de que fueron siendo nombrados cuando gana su partido PRM, fueron dejando a Siquio solo y lo dejan solo a Siquio en la alcaldía. Y cuando digo solo, en el sentido solo con la ausencia de hombres y mujeres que tenían experiencia de qué hacer y de qué continuar la obra que hizo el exalcalde al día, que fue muy, muy bien valorada y muy buena, y ese mismo equipo era quien le iba a dar seguimiento. Pero parte de ese equipo se le fue para la capital. Y hoy en día, si QNG tiene problemas para sobrellevar la alcaldía de San Francisco de Macorís, porque quizás las personas que ha tenido que nombrar de emergencia no tienen la experiencia. No estoy diciendo que los que están son incapaces. No, son capaces, pero no tienen la experiencia. Y en medio de la pandemia, en medio de todo lo que conlleva la alcaldía y los problemas, no han podido adecuar, como no han podido encajar, no han podido llevar a cabo un programa de gobierno local de la alcaldía de San Francisco de Macorís, que se pueda valorar. Y por eso hago esta sugerencia, mi humilde sugerencia nuevamente, desde esta tribuna, el toque del mediodía, a nuestro hermano y amigo Sikonel la rosa que trate de esa gente sentarse, hacer como hizo el presidente Luis Abinader, ¿Qué acaba de hacer el presidente Luis Abinader esta semana pasada? Hizo un consejo de gobierno a puerta cerrada con todos sus ministros y directores, ajustando, ¿verdad? Viendo, evaluando. Entonces, Siquio, usted debe de hacer eso. Si sí, no lo ha hecho, porque no sé. A mi querido amigo Siquio, haga un consejo de gobierno de la alcaldía de San Francisco de Macorís, del gobierno local y haga los ajustes necesarios y ponga que usted tenga que poner en cintura y jale que usted tenga que jalar. Si no, busque gente de su confianza que lo ayuden a hacer una gestión porque yo sé que usted tiene un plan de gobierno excelente, muy bueno y con intenciones muy buenas, pero lo están haciendo quedar mal con cosas sencillas como